Bueno, bienvenidos todos, somos Nico y Sofi y esto es Chill and Create. En esta oportunidad estamos en casa, seguimos en cuarentena y como tenemos pensado seguir mostrándoles un poco sobre las distintas salidas que hicimos, eh, les traemos un video de lo que es eh, Laguna de los Perros, que es una caminata a la que fuimos dos veces. Y a la que pensamos ir de vuelta cuando todo esto pase. Así que van a ver un poco de material viejo, pero que nunca antes subimos. Esperamos que los disfruten. We'll be bueno pueden ver que en el video hay más fotos eh, más allá de la laguna fuimos hasta la laguna Raquel que también queda ahí en cercanías y después con Nico nos miramos y como habíamos salido con tiempo y con luz eh, vimos una cumbre que era la del Cerro Negro y bueno estábamos muy manijas y nos miramos y dijimos bueno no está tan cerca, vamos a la cumbre y eh, resulta que la subimos bastante rápido no estaba muy lejos pero tampoco estaba tan cerca como pensábamos y cuando estábamos subiendo, los últimos, no sé, 100 metros. Sí, nació, más o menos eran 100 metros de altura en su vida. Era todo roca gigante. Y ahí Rufina le agarró el miedo de querer pasar. Y la verdad que era todo un peligro porque entre roca y roca había un vacío gigante. Y si alguno se caía, iba a ser un garrón. Eh, entonces, como que. Sí, no quise Como que se amotinó, se sentó en un lugar y empezó a ladrar que no es, como que no se quería mover. así que, que tenía un año, no, no tenía un año. No, no todavía, tenía un año todavía. Tenía ocho meses, nueve meses por ahí. Eh, entonces nos miramos con Sofi, de paso el negro, <risa> estábamos súper cerca de la cumbre, nos faltaban 100 metros de subida nada más. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Así que le dijimos, quédate ahí. Y subimos súper súper rápido Y fue un poco... Ahí depositamos toda la confianza en la perra Igual fue, la subimos muy rápido Fueron 100 metros que no sé, chicos, la subimos muy rápido Mis piernas son muy cortas No sé cómo hice para subir esas rocas gigantes en tan poco tiempo Y cada vez que íbamos subiendo yo escuchaba a Rufina, no sé, tipo ladrando, llorando Así que nada, subimos eh, Prácticamente no hay fotos de arriba del Cerro Negro porque como les dijimos fue tipo hacer cumbre y bajar para hacer que habíamos sí. hecho cumbre eh, vimos unos ¿dos, cóndor sí. sí, dos, dos cóndores arriba Sí, dos cóndores, sacamos la foto, como bueno, la selfie de, eh, llegamos, eh, la foto que me sacó Sofi de ahí se veía la una de los perros, la una de Raquel el lado escondido y el lado fañano realmente era una, una vista increíble pero no nos quedamos mucho tiempo hicimos esa foto y derechito para abajo eh, una salida que estuvo bastante buena Sí, es una caminata muy linda y es una de mis lagunas favoritas también. Así que esperamos que les haya gustado. En estos días se vienen nuevos videitos. La idea es tratar de meterle mucho contenido al canal. Por más que estemos en cuarentena y en casa queremos seguirles mostrando partes de la provincia lo que tengamos y bueno, seguir improvisando videos. Así que cualquier cosa que nos quieran decir para hacer algún video es más que bienvenida. Sí. Recuerden suscribirse, compartir, me gustar y todas esas cositas. Y... Hasta la próxima.